Solar. A mi pueblo dice el Señor, habla el corazón del hombre, grita que mi amor ha vencido, prepara el camino que viene tu redentor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la misericordia de Dios nuestro Padre, la gracia de Jesucristo, su Hijo, nuestro hermano, y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Al comenzar esta celebración, reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. y juntos en esta mañana de domingo cantamos un himno a la gloria de Dios Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz por tu gloria te alabamos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 Dios del Amor. Nuestro arzobispo el cardenal Esturla está en Roma, convocado junto con todos sus hermanos cardenales a un encuentro con el Papa Francisco. Vamos a rezar por los frutos de este encuentro del Papa con sus principales colaboradores. También hoy, por ser domingo, no celebramos la memoria de San Agustín, la fiesta de San Agustín. Ayer fue Santa Mónica, así que la familia Agustina está de fiesta en estos días. Vamos a rezar especialmente por la comunidad de Agustinos, del Colegio y Parroquia Santa Rita de Punta Gorda. Oremos. Padre Todopoderoso de quien procede, todo bien perfecto. Infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo viva y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amados por los que agradan a Dios. Cuando más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor, porque el poder del Señor es grande y Él es glorificado por los humildes. No hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. El corazón inteligente medita los proverbios y el sabio desea tener un oído atento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Tú eres bueno con los pobres. Señor, Tú eres bueno con los pobres. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor entonces un himno a su nombre. Su nombre es el Señor. Señor, señor tú, eres tú eres bueno, bueno con, los, con pobres. los pobres. El Señor en su santa morada es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Señor, señor tú eres bueno, bueno con, con los, los pobres. pobres. Tú derramaste una lluvia generosa, Señor. Tu herencia estaba exhausta y tú la reconfortaste. Allí se estableció tu familia y tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre. Señor, señor tú, eres tú eres bueno con los, los pobres. pobres. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ustedes no se han acercado a algo tangible. Fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y un estruendo tal de palabras que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se le siguiera hablando. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el Juez del Universo, y a los espíritus de los justos, que ya han llegado a la perfección. Al Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora, que habla más elocuentemente que la de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.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 Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue, el que los invitó a los dos tenga que decirte, déjale el sitio. Y así lleno de vergüenza tengas que ponerte en el último lugar al contrario cuando te inviten ve a colocarte en el último sitio de manera que cuando llegue el que te invitó te diga amigo acércate más y así quedarás bien delante de todos los invitados porque todo el que se humilla será elevado y el que se eleva será humillado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas así tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio que conocemos de sobra. Evangelio que hemos oído y repetido innumerables veces. Y que, sin embargo, nos plantea un dilema no menor. ¿Qué es ser humilde? Muchos me preguntan, ¿desde dónde se transmite esta misa? Esta misa se transmite desde Cerrito 475. Para los viejos católicos, esta era la sede del Club Católico. Para nosotros hoy, es la sede del Departamento de Comunicación Social de la Arquidiócesis y de la Radio Oriental. Aquí está esta capilla. Y al lado de esta capilla hay un hermosísimo teatro, salón de actos, que es el lugar donde aconteció lo que ahora les voy a contar y que algunos que me conocen ya me han oído. Eh, hace muchos años atrás, eh, la Archicofradía de Esclavos del Santísimo Sacramento de la Catedral de Montevideo celebraba 240 años de vida. Y a aquel evento yo había sido invitado. Era un cura joven, pero había sido proclamado próximo párroco de la Catedral, con lo cual la Archicofradía se sintió en el deber de invitarme a aquel acto. Y yo vine, vine a aquel acto eh, con la emoción de celebrar ese cumpleaños tan importante de la cofradía, pero también con la ilusión de empezar a mostrarme como el párroco de la Catedral de Montevideo. Pero claro, yo conocía este Evangelio, así que lo que hice fue me senté en el último asiento. En la última fila y en el último asiento. Así, según el Evangelio, inmediatamente me iban a venir a buscar para llevarme a la primera fila. Empezó el acto conmigo en el último asiento y terminó el acto conmigo en ese mismo último asiento. Nadie me vino a buscar para llevarme a la primera fila. Eso puso en hecho... Eh, algo que yo había aprendido y de lo cual se ve que no lo había aprendido suficientemente bien. Me lo había enseñado un gran biblista uruguayo, el padre Barriola, que falleció hace poco, y que él decía, si los orgullosos supieran que el primer lugar es para los humildes, serían humildes por orgullo, es decir, tratarían de, como hice yo, ponerse en el último lugar para que los vinieran a buscar y los llevaran al primero. Qué difícil que es ser humilde, qué difícil, porque además es indudable que ser humilde no es negar lo bueno que Dios ha hecho en nosotros, no es eh, ocultar lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Santa Teresa de Jesús enseñaba magistralmente, como casi todo lo que enseña Santa Teresa de Jesús, que la humildad es andar en verdad ante Dios y ante los hombres. Y yo que no soy humilde voy a agregar una voy a sumar algo a la enseñanza de la madre Teresa. Voy a decir que humildad es andar en verdad y en amor ante Dios y ante los hombres, porque yo pienso que la clave fundamental de la verdadera humildad y de la vida cristiana es caminar en la verdad y en el amor, en la verdad que reconoce a Dios como el único bueno, como nos enseñó Jesús en el Evangelio, en la verdad que nos reconoce a todos nosotros como criaturas y por tanto sujetos de virtudes, pero también de defectos sujetos de capacidad pero también de limitación y hay que tratar de sanar lo malo e incentivar lo bueno siempre y hay que reconocer lo bueno siempre como un don de dios y también como un don de dios la posibilidad de mejorar en aquello en lo cual debemos mejorar así que andar en verdad y andar en amor, en un amor que siempre tome la iniciativa reconociendo al otro por lo menos como tan digno de ser amado como soy yo mismo. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a mí mismo. Hay que amar al otro como si fuera yo mismo. Y entonces cuando yo amo al otro como si fuera yo mismo, no busco recompensa, sino que simplemente estoy expresando el amor que me tengo y el amor que le debo a mi hermano. Así que, en el fondo, vamos a volver a lo que ya sabemos, que el cristiano debe vivir en el amor, en el amor y en la verdad. Que el Señor, que es bueno, nos regale a cada uno de nosotros la gracia de la verdadera humildad. Que andemos en amor y en verdad delante de él y delante de nuestros hermanos. Y que de esta manera, asemejándonos, cada día, un poco más, por la gracia de Dios a Jesucristo, un día podamos celebrar el banquete del reino de los cielos, en el cual el lugar de cada uno siempre es el primero, porque es el que Dios ha querido darnos. Los invito a que cada uno, en nuestro propio lugar,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 Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Te pedimos Dios nuestro que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. De verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso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 Santo es el Señor, osana en el cielo, bendito Santo eres en verdad, Padre, y eres fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos tones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo,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 Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida hoy aquí, celebrando el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel,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 esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. el cordero que quita el pecado del mundo, felices los invitados a esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es jo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 Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, quedemos en paz. Demos gracias a Dios. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador.